Te voy a pedir que pienses en, en alguna en una otra persona voluntaria, en algo, eh, que tú creas que a ti te ha cambiado, que te ha dejado una huella. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando entré ¿no? que el ver los voluntarios aquí, esa pasión que tenían, ¿no? el que creían en lo que estaban haciendo, digamos que, que ese sentimiento que ellos tenían me contagió y fue un pequeño cambio en mí para... Pues muchos voluntarios te enriquecen porque te amplían un poco la forma de ver eh, los problemas o las soluciones. ¿no? Cuando estás en tu trabajo concreto, pues la verdad que es un poco restrictivo. Sin embargo, cuando te abres al voluntariado, pues conoces mucha gente que viene de muchos entornos distintos, con distintas edades, con distintas lógicas, con distintos eh, planteamientos. Y yo creo que la mayor contribución es abrirte un poco que el mundo es mucho más rico que lo que está por en una oficina. Pues cuando yo empecé a hacer voluntariado lo que más me sorprendió era la gente de... O sea, por un lado la gente muy joven, que empezaba desde... Desde... con mucha inquietud desde la universidad y más aún la gente jubilada, gente muy mayor, que sabe mucho, que podría estar muy cansada de todo pero que sigue ahí haciendo... Con... y el que más. No creía que hubiera tantos voluntarios y cada uno de ellos, con su entusiasmo y empuje, siempre te ayudan a ver otros lados de la sociedad que no habías caído en ello. Sí, es verdad que me ha sensibilizado en cosas muy concretas y específicas, ¿no? Y, y hombre, no solo no es nadie. Uh -huh. En la medida que te ves acompañado, pues, pues te, te da fuerza, tienes más fuerza, no tienes más, más ganas de seguir adelante. ¿no? Siempre tienden a llevar un poco más allá y no conformarte con lo que ya tienes. Entonces es, para mí es el cambio ese que te propicia en ti, el hecho de, de sentir que estás con más gente y que puedes avanzar todo lo que quieras porque tienes gente que te está ayudando en todo momento. Bueno, sobre voluntarios y voluntarias podría citar tantos nombres, creo que todos ellos son, son ejemplos. Es que son, son muchos. Es que son una lista enorme. Un montón. No tengo duda en realidad. O sea, sí. podría decir mil, podría decir muchos, muchos. Hay un montón de gente. Yo creo que al final de todo el mundo, si te pones, coges el listado yo creo, y te pones a pensar nombre por nombre, sí. mmm, vas sacando algo que te haya aportado cada uno. Yo.